Bueno, yo creo que más o menos estamos preparados. Por favor, eh, Ángel, es, ah, vamos a poner el, el cartel identificativo de las personas para que podáis dirigir sin problema las preguntas a la persona que creáis más adecuada o con la que os habéis quedado con, con el, el tema. Eh, no sé si ya hay alguien con alguna pregunta preparada. Os rogamos, como de costumbre, que levantéis la mano para que os acerquen un micrófono, para que eh, cuando lo tengáis, por favor, identificaros un poco para que sepamos eh, sobre todo a qué sector pertenecéis o a qué parte de, del sector, de forma que entendamos mejor por qué preguntáis o, o, o cuál es el sentido de la pregunta. Y con eso pues ya eh, arrancamos y, y vamos dando, vamos bastante bien de tiempo, tampoco hay por qué acabar a las dos, si, si hay interés podemos alargarlo un poquito más. Pero en fin, vamos a abrir este esta ronda de ruos y preguntas. Ya tenemos aquí una persona, pues adelante. Hola, soy Javier Arboleda de Hyundai Motor España. Mi pregunta dirigida a los colegas Octavio y Gerardo de PSA. Me gustaría saber cómo cubrís los gastos de la conexión telefónica que incluye vuestro sistema. Eh, los... Hay una contratación internacional para los 17 países eh, y el precio de la comunicación de la SIM está incluido dentro del precio de la opción. Es decir, que está de por vida mientras el vehículo esté en funcionamiento, ese servicio está cubierto. Muy bien, gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Por ahí veo otra persona. Eh, hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Alonso y vengo del departamento de proveedores de Pelayo. De una aseguradora. Y tengo varias preguntas para hacer también a, a los señores de Peugeot sobre su sistema. Eh, si les parece, les digo las, las tres o cuatro que tengo y luego me las responden. La primera de ellas es eh, sobre eh, qué sucede cuando el vehículo cambia de propietario, puesto que se supone que tienen ustedes los datos registrados de ese primer cliente y qué, qué sucede después. La segunda pregunta es en relación a la asistencia de, en caso de accidente, cuando se requiere la asistencia de una grúa, pues si ustedes tienen algún registro de las grúas o de las, del seguro de ese, de ese cliente que ha sufrido el accidente para poder eh, solicitar el servicio a un, a un proveedor de la compañía aseguradora. Eh, la tercera cuestión es sobre el tema de si hay un accidente que se pone en contacto la plataforma con el conductor que está dentro del vehículo. Y, y mi pregunta es, ¿qué sucede si el, el, el, el, el conductor, como parece que sucede en la mayoría de los casos, cuando tiene un accidente sale del del vehículo, entonces esa comunicación eh, con, a, a través de la, del, del, del micrófono y el altavoz que ustedes tienen dentro del vehículo, pues no es posible. Y por último les quería pedir su opinión sobre las posibilidades de eh, hacer universal este sistema. Ustedes tienen el sistema a través de IMA Ibérica y para, pues, para las marcas de ustedes. Pero, eh, ¿cuál es su opinión sobre eh, si es posible que este, este sistema eh, eh, llegue a ser mm, obligatorio, como parece que, que, que quieren que sean los, la Unión Europea dentro de unos años? ¿Y cómo, y cómo se puede hacer eso, eh, eh, llevar a la práctica? cuando ustedes tienen una única, una, una única plataforma, y supongo que otros, otras otros, eh, empresas tendrán otras plataformas. Y esas son mis preguntas. Bueno, vamos a empezar por la primera pregunta. El caso de enajenación del vehículo o que pase el vehículo a ser… Un... Eh, el caso de enajenación del vehículo o que el vehículo sea baja. Eh, ...está todo planificado, hay un protocolo... Eh, el, ...el cliente en muchos casos no es el primer cliente... ...es decir, este servicio se da de alta en el momento de la compra del vehículo... ...para darse de alta tiene que firmar un contrato... ...que llega a nuestras instalaciones y nosotros los registramos... ...va ligado a un, número, a un correo de internet y a una clave y contraseña... ...se tiene que dar de alta en un espacio personal... Y a partir de ese momento, eh, todos los servicios están activos. De esa forma, tenemos los contratos firmados y la cesión de datos. Y cumplimos la Ley Orgánica de Protección de Datos. caso del que el cliente venda el vehículo, dentro del contrato hay una, hay una cláusula en la que pone que en caso de venta del vehículo, nos lo tiene que comunicar para dar de baja el servicio. El nuevo propietario nos comunicaría la aceptación, crearía una cuenta dentro de su espacio personal y nosotros... A partir de ese momento guardaríamos los datos del primer usuario en el que quedarían registrados y nunca el segundo usuario tendría acceso a esos datos, porque los datos son siempre y en todo momento propiedad del conductor, no son propiedad nuestra, y a partir de ese momento los nuevos datos irían complementándose en la nueva cuenta del nuevo conductor. Creo que con esto quedará un poco clara esta primera pregunta. ...referente al tema de la asistencia. Eh, nosotros trabajamos básicamente en los 17 países... ...tanto con IMA, eh, es una empresa de, mutual de seguros... ...que agrupa compañías de seguros... ...pero también trabajamos con eh, lo que se llama Arc Europe... Eh, ...los Reales Automóviles Club. En la mayoría de los países, de los 17 países... ...el servicio de plataforma de asistencia lo hace IMA... ...y en otros países los hacen los Automóviles Club. Eh, ellos son los que gestionan el dossier ¿eh? ...y ellos en función de eh, la plataforma hay unos protocolos... Eh, ...que son eh, revisados y trabajados continuamente... ...para tratar de dar la mejor respuesta... ...e ir aprendiendo de toda la casuística que va surgiendo... ...esos protocolos están reglamentados... ...tanto lo que es protección de datos, grabaciones como de los servicios prestados. Y esas plataformas eh, tienen contacto con proveedores de asistencia, con gruistas. Y entonces, eh, si el cliente especifica eh, un determinado proveedor en caso de asistencia, indudablemente se atiende a la petición del cliente. Si el cliente no, no, no atiende o no responde o no indica nada, inmediatamente la plataforma, si hay quien enviar... ...una grúa de asistencia manda de toda la red eh, de colaboradores que conoce... ...el que esté más cercano para poder dar ese nivel de asistencia en el caso de grúa. Pero siempre eh, teniendo en cuenta si el cliente indica algo y si no indica nada... El, ...como hay que dar una prestación de servicio en la plataforma de la red que conoce... Eh, ...y que trabajan eh, no solamente con eh, colaboradores Peugeot o Citroën... Dentro de nuestras redes de postventa, eh, los servicios oficiales, muchos de ellos son colaboradores de asistencia y tienen grúa propia. Entonces, en ocasiones, bien es nuestra propia red, bien son redes colaboradoras que utilizan eh, tanto IMA en distintos países como los automóviles club, en el sentido de enviar una grúa de asistencia. Puedes repetirme las otras preguntas, por favor, porque no me he traído papel para apuntar. Ha sido un fallo, pido disculpas. Era qué que ocurría si el, el conductor del vehículo salía del vehículo antes de que se produjera la comunicación telefónica con la plataforma. Y luego la última era que si nos, nos podían dar una opinión suya sobre... Eh, ...esto cómo se puede llevar a la práctica de forma universal, digamos. Si no hay contacto con el conductor, bien porque éste no responde... ...o bien porque se encuentra fuera del vehículo... Eh, ...se contacta inmediatamente con la plataforma 112 y se envía. Es decir, el protocolo lo dice claramente, no hay respuesta, no puedo hablar con alguien... ...no hay comunicación vocal, independientemente de la causa... ...es decir, puede ser porque la persona no pueda hablar... ...o porque esté fuera del vehículo, el protocolo está establecido... ...que inmediatamente se avisa al 112 para que envíe los servicios de emergencia... ...es decir, no hay una espera de ver si entra en el coche a coger el móvil o no... ...es decir, el operador mmm, se identifica, habla, no hay respuesta... ...inmediatamente contacta con el 112... ...y al transmitir la información al 112 de que no hay respuesta... ...el 112 ya toma las medidas de protocolo necesarias... ...para enviar toda la ayuda necesaria... ...hacia ese punto de, de acción. En cuanto a una democratización... De, ...de lo que estamos nosotros y hemos sido pioneros... Eh, ...el grupo trabaja eh, abiertamente con la Comisión Europea... ...hemos hecho llegar nuestros puntos de vista... Eh, ...nos da pena... Eh, ...que no se cumple el plazo que estaba previsto, que era para el año 2015... Eh, ...por la situación de otros países y de otros fabricantes de automóviles... ...como aportó antes mi compañero Octavio... Eh, ...se ha producido una mora hasta octubre de 2017... ...y lo que el grupo sí tiene eh, como postura clara y definida... ...es que tiene que haber un intermediario... ...sea una entidad pública o sea una entidad privada... Nos, eh, nos, eh, a nosotros eh, no, no nos preocupa el que sea una entidad pública o privada, pero sí tiene que haber alguien que actúe de filtro de llamada. ¿Por qué? Porque si no saturamos los servicios de emergencia. Eh, vuelvo al ejemplo, no puedo hablar de otros fabricantes, pero hay un millón, seiscientos mil vehículos largos, Peugeot, Citroën, DS, que están circulando en Europa, en esos países que tienen este equipamiento. Si cogemos de los 100.000, el ejemplo de España, un 3%, apliquémoslo a otros fabricantes en el mismo número de países, se podría estar produciendo una saturación de los servicios de emergencia que les harían ineficaces. Entonces, eh, entendemos y defendemos que tiene que haber alguien. ¿eh? Ese alguien puede ser el poder público o puede ser un grupo privado, como puede ser una institución, como los automóviles Club. ...o compañías especializadas en dar este soporte, que pueda filtrar, pueda dirigir... ...y pueda verdaderamente hacer llegar a los servicios de emergencia lo que es necesario. Otra cosa importante y que seguimos, que seguimos insistiendo es que haya una coordinación de los servicios de emergencia. En Francia, hoy por hoy, la plataforma tiene que estar llamando a tres sitios distintos con lo cual se produce un retraso y se produce un problema de coordinación de todos los operadores en momentos críticos y que hay que ser ágiles en la respuesta. Pero el grupo trabaja abiertamente eh, con… ahí no somos competidores, aquí lo que estamos es tratando de democratizar al mismo para que todo vehículo que salga al mercado cuanto antes, y parece ser que no será antes de octubre de 2017, incorpore esta solución. Buenos días, soy Miguel Ángel Jimeno, eh, represento a posventa.info y talleres en comunicación, medios de comunicación especializados en la posventa. Eh, mi pregunta, reflexión era la siguiente. Eh, primero, eh, ahora mismo la, la Comisión Europea está eh, discutiendo el tema. Hay una primera pregunta que yo me planteo, que es, ¿quién es el propietario de la información? ¿Es el conductor? ¿Es el propietario del vehículo? Me parece que ha de ser uno de esos dos, aunque posiblemente haya otro tipo de teorías y posiblemente alguna marca esté diciendo que el propietario de una información es el constructor. Eh, segundo, eh, esa información vale, vale dinero, la información vale dinero. Eh, como, como conductor o como propietario de un vehículo soy propietario de una información que vale un dinero, con la, con la cual… Eh, aquí se están hablando de, de todas las posibilidades de negocio que se abren, es decir, va a haber una serie de, de, de empresas y entidades que van a hacer negocio con esa información. No, no puedo comprender cómo alguien piensa en cuánto va a costar. Quiero pensar que a alguien se le encenderá la luz y, y va a decir cuánto me voy a ahorrar yo, propietario de la información, por ceder esa información. Y, y eh, como un corolario más o menos final, eh, esa información yo la voy a tener que ceder íntegramente a un solo operador, voy a poder eh, dividir mi información y darle la información que considere pertinente a unos y a otros… Para las compañías de seguros mi información es muy valiosa y probablemente me van a contestar que si no la doy quiere decir que soy un conductor de riesgo o un propietario de vehículo de riesgo y, por tanto, mi póliza es más elevada. Para una, un taller o para una posventa marquista o no marquista eh, mi información les significa unas posibilidades de negocio eh, a la hora de reparar mi vehículo. Eh, voy a poder elegir yo con quienes hago negocio como conductor. La pregunta, la pregunta iba, iba dirigida a Peugeot. Como dice Peugeot, el objetivo es democratizar la asistencia y hacerlo más inteligente, entonces con Allianz en Francia tenemos un sistema en el cual si el dongo notifica una deceleración que no es posible por frenado, entonces el dongo eh, eh, as, supone que ha habido un accidente, manda notificación al smartphone y luego el smartphone manda una notificación mandar asistencia y luego la, la gente de asistencia de Allianz sabe dónde está el vehículo, lo que ha pasado y quién es el conductor y pueden mandar un servicio de emergencia, puede hablar con la persona en llamando a su móvil si está dentro del coche o si está fuera de él y luego rescatarles si es necesario. Hay que tener en cuenta que este sistema se ha democratizado, es barato, pero no es tan fiable como un aparato embebido de un fabricante como el BTA que tiene, tiene Renault, que tiene Peugeot, que ha anunciado antes. La otra pregunta era quién es el propietario de los datos. Los datos, según TomTom, Tom, es del usuario, el mismo, ella misma. Es la persona quien puede decidir quién puede usar los datos y para qué fin. Y para decidir que él permite a una aseguradora que use los datos, para eso tiene que autorizarlo de forma específicamente Si entiendo que es, que me beneficia para este propósito y si lo quiero. En Francia y en Alemania los reglamentos son muy estrictos, en Francia tenemos el CNIL lo que tenemos en Alemania y son muy estrictos y ellos prohíben cualquier aseguradora que aumentar la prima según los datos que recojan está prohibido Thank you. Another another question. I'm Jose Osorov from the Telephonic, a phone company. Two questions. Firstly, for Octavio and Gerardo. I understood from your talk that the black box unit is operative or at least installed in all new vehicles you sell in Europe. I want to know if really the lead uh, automat automatic is uh, maintained for the garage and operative, and then for Pascal and David, I'd like you to assess for a um, Promoters such as TomTom, -tom, what is the threat that the manufacturer may include as include in all models uh, a system? To answer your question, this may be in any vehicles. Uh, currently, as we said, 10% of the final the sales of the PSA Group uh, contain our appliances. And as to the question of the post. Uh, after sale leads it's uh, an application that's being produced for one year only by Citroen. and yes the it's a direct marketing action all the leads generate directly information this information is compiled in the server it gives seven levels of of alert Six of them are maintenance alert, and the seventh, seventh one is assessing others. It's essentially breakdown that goes uh, is linked to uh, recovery, breakdown recovery, and the the others are linked as we were said to a trustworthy dealer. It doesn't have to be the dealer that sold the car. 99%. nine it is the case. If the person has changed their address. Oh, has a, a garage of, that they trust and the dealer is um, contacted and the dealer contacts the client. Voy a añadir algo so, a la contestación va a la calle y ve los coches, entonces habrá quizás un 50% de los coches que, que ven en la calle que tienen un conector OBD y por lo tanto que son compatibles con tales dispositivos. Entonces esto es una rara oportunidad para añadir características como monitorear el estilo de condu conducción, la asistencia y... También una llamada de automática si hay un accidente y también pueden salir a la calle para ver los coches. Verán que la, la mayoría de los Renault llevan un Tom Tom el aparato de Link. Pronto los Peugeot también, también lo tendrán. También Toyota, Fiat y demás. A lo mejor se acuerdan de la primera diapositiva que ha mostrado David. Esto demuestra que TomTom Tom coopera muy estrechamente con los fabricantes de vehículos, incluido Peugeot, y nosotros realmente lo vemos como una oportunidad para que después de 2018 los coches nuevos poco a poco van a, estar, eh, van a tener una unidad telemática. Y también pensamos que es una oportunidad que muchos coches tales como los Peugeot que hemos visto hoy que van a recopilar datos en sus sistemas informativos y luego es una oportunidad para el TomTom Tom, Tom que ofrezca a PSA, Renault, todas las marcas que tengan acceso a sus sistemas de información para que podamos compilar más datos. La Graham, ventaja para los dueños de flota que tienen por ejemplo 8 Renault y quien quiere comprar dos Peugeot por ejemplo luego si Peugeot es un socio para TomTom Tom Telemática luego el comercial puede decir oye si compras Peugeot entonces no tienes que montar ningún aparato telemática después de venta porque el aparato a bordo ya cumple y entonces el coche Peugeot llegará a ser mucho más atractivo que los coches de la competencia. Just a small clarification: what is going to be legislated by the Euro European Union is equal. The others are as thanks to the fact that a solution will be implemented, which may have the GPS module and the GSM. Certain services will appear, but there may be solutions that do not give information about this data, and there may be different solutions, including according to the manufacturers we have pre presented this to PC, PSA. Thank you. Anything else? El gordo, yes. Como veis, eh, en las diferentes ponencias hemos visto varios enfoques. Eh, ...diferentes de cómo aplicar la telemática a, a, a la gestión de flotas o a las flotas. Hemos visto un enfoque desde, desde el fabricante, hemos visto enfoques desde proveedores más cercanos a la parte mecánica, taller, tonton telematics. En realidad, eh, yo creo que por el momento, eh, en, en un vehículo, y yo creo que la tendencia va a ser que, que convivan diferentes sistemas eh, telemáticos en, en paralelo. Es decir, el fabricante... Eh, podría estar instalando sus sistemas para bueno, generar sus leads a talleres, para hacer la gestión que tenga que hacer eh, en caso de accidente, etc. Tal vez el gestor de la flota que consume estos vehículos, que pueden ser unos Peugeot, y llevan estos sistemas, lo que quiere son los paneles de, de los informes de, de Webfleet, eh, sus cuadros de mando, su comunicación interactiva con los conductores, etc. Etcétera, etcétera. Pero, además, ese vehículo puede pertenecer a una compañía de renting que, además, quiere hacer una gestión telemática de ese vehículo. Para sacar el máximo beneficio, poder venderlo en el momento óptimo eh, en el mercado secundario. Es decir, cada, cada, eh, cada, eh, cada enfoque puede requerir de un sistema telemático independiente. Idealmente sería fantástico que todo funcionara con una sola caja negra, ¿verdad? Pero eh, yo creo que, que son en realidad complementarios. Esto es lo que quería decir respecto a la competencia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Buenos días, soy Ignacio Juárez de CESUMAP y la verdad que tengo montones de preguntas, entonces no estaríamos aquí hasta hasta pasado mañana. Eh, bueno, solamente para deciros una cosa, cuando hemos montado la jornada de hoy el problema era dónde poner el límite, porque evidentemente la telemática da mucho de sí, podríamos estar aquí una semana entera y no, no terminaríamos. Pero sí tengo dos preguntas y las dos son para Carlos para Carlos López. La primera, me gustaría saber cuál es el sistema de comercialización de vuestro sistema, del GOLO. Y la segunda es, eh, probablemente tú quizás estés más en contacto con los talleres independientes, porque aquí, por pues, lo pues, estamos hablando de, de constructores, estamos hablando de, eh, también, por ejemplo, para parte de Tontón veo que están también, digamos, muy próximos, aunque también tienen soluciones independientes, pero también están en contacto con los fabricantes de vehículos. ¿Cuál puede ser, digamos, eh, en, en, qué, en qué lugar quedan los talleres independientes con, con todo esto que se nos y se les viene encima? A ver, eh, a la primera mmm, hemos visto que, que, que la aplicación tiene una cantidad de usos muy variada. Por tanto, la forma en que podría llegar al usuario es muy variada también. Nosotros eh, lo que creemos es que van a haber dos grandes canales de, de venta de este producto. Uno va a ser el, el, el profesional, o sea, todo lo que tenga que ver con las redes de talleres... ...enfocadas hacia la red, digamos, del de el taller y el taller a la vez al usuario. Por tanto, en este caso, el taller sería uno de los prescriptores de la venta del de, de producto. Y por otra parte, digamos, como el cliente final es el consumidor, es el usuario del coche. y hablábamos antes de que, aparte de lo que venga por delante que en el aspecto de, de la telemática va a ser muy avanzado y van a venir muchas cosas, también tenemos que mirar qué tenemos hacia atrás. Y hablábamos antes de que tenemos 22 millones de turismos en la calle. Entonces, eh, el instalar un dispositivo de, este, de esta índole a esos 22 millones es muy interesante también. ¿no? Y a nivel del consumidor, nuestra idea tam también podría venir digamos a través de la distribución que tuviera que ver... ...con cualquier tipo de empresa que se dedica a atender al consumidor... ¿no? ...como podría ser, digamos, eh, empresas digamos, de gran consumo... ¿no? ...desde un corte inglés, un media mark, etcétera. ¿no? En ese aspecto, digamos, en la parte de la, eh, de la comercialización... ...nuestra idea básicamente estaría por aquí. Luego lo, lo que comentabas del de taller, en nuestro caso es, digamos... ...es el actor principal digamos que la idea nuestra es que el taller tenga una serie de vínculos eh, con el usuario que actualmente los puede tener, pero de otra manera totalmente. En este caso, lo que pretendemos es que eh, el servicio que el taller pueda ofrecer a su cliente sea algo más de lo que se está haciendo ahora o mucho más de lo que se está haciendo ahora ¿no? y que pueda tener esa co conectividad en el caso de que eh, el usuario se encuentre, pues bueno, como suele pasar, con un problema y que en ese caso, en la distancia, no sepa qué hacer con ese problema, ¿no? Y que pueda, digamos, siempre acercarse a ese taller de confianza de una forma muy, muy, muy fácil, ¿no? eh, Entendemos, digamos, que si el taller es capaz de aprovechar, digamos, todos los medios tecnológicos que le pondremos en la mano... Toda la parte de fidelización que va a poder tener con el cliente va a ser, digamos, bastante importante. Gracias. Muchas gracias. Alguna pregunta más? Que estamos ya un poquito sobre el tiempo, pero yo creo que cabe esa última pregunta que siempre decimos. Una rápida para Gerardo. Eh, yo soy Gabriel del Valle de línea directa. Era así, saber si aún todos se han planteado que la plataforma de recepción en vez de ser una compañía sea, una, una plataforma de, de asistencia fuese una plataforma propia de las compañías de seguros. Sobre todo porque, al final, los que finalmente eh, realizan el pago un poco de, de las reparaciones y de las indemnizaciones son, son estas demás compañías. Gracias. Nosotros, cuando desarrollamos el grupo, cuando eh, encara el desarrollo de, del programa en una nación… Eh, ...busca quién quien puede dar mejor ese servicio eh, y se lanzan concursos... ...se lanzan eh, eh, concursos abiertos donde las compañías que entienden que pueden... ...y que se comprometen a cumplir unos protocolos de seguridad, de confidencialidad... ...y que tienen los recursos humanos y técnicos eh, puedan responder a ello, se analiza... ...y se elige a quien mejor pueda realizar eh, ese caso... En, el, ...en lo que más cercano y que además yo viví... Eh, ...muy de cerca que fue el lanzamiento del ICOL en España... ...en el año 2005... Eh, ...quien aportó eh, las mejores garantías... ...de despliegue, desarrollo y servicio... ...y nos los está demostrando año tras año... ...pues eh, es IMA, es decir... Eh, y, por lo tanto, el contrato se está manteniendo. No hay, no hay una disparidad o un trato negativo hacia ninguna compañía en la, en la gestión que ellos realizan del, del ICOL. Es decir, no hay… Eh, tenemos relación con todas las compañías de seguros y nunca nos ha llegado ninguna queja o comentario negativo, eh, todo lo contrario respecto a, a lo que es la prestación del servicio. Hay una… ...imparcialidad de por parte del operador. Eh, no hay, no hay un, una acción parcial en ese sentido... En, ...en lo que es la plataforma. Y de hecho, en otros países ellos han ganado el concurso... ...y en otros han sido especialistas, como es el caso de ARC... ...o de los Automóviles Club. O incluso, creo recordar, eh, de los últimos que hemos lanzado... En, ...en Noruega y en Suecia, pues son entidades privadas que están eh, cumpliendo los requisitos que exigimos para que hagan esa labor de, de plataforma de asistencia. No sé si tú quieres añadir algo más, Octavio, pero es decir, hoy es en la manera en que trabajamos. No significa que en 2017, cuando se abra todo el mercado europeo, trabajemos de otra manera, pero hoy por hoy es lo que nos está funcionando. Muchas gracias, Gerardo. Yo creo que con la jornada de hoy, si hay algo que se pone en claro, es que estamos ante una nueva puerta. Lo que hay detrás de esa puerta ya se nos hace a todos muy grande. Hay un futuro ahí eh, inmediato, porque ya ha empezado, ha empezado hace tiempo, pero las posibilidades son eh, enormes. Me da a mí la impresión, no sé si por miedo, porque yo soy más técnico que, que otra cosa, y es que aquí hay lugar para hacer una jornada... ...de aspectos legales de, de, del tema de, de Telematics... ...porque realmente es complicado... ...aunque de, tengamos muy claro quién es el propietario... ...resulta que en un coche se montan varios propietarios de los datos... ...o puede ser que el coche no sea del que se monta, en fin... ...veo que hay una complicación que al final nos hará... ...al, al arrancar la llave tendremos que firmar una especie como de protocolo... ...de estos de cuando te metes en cualquier programa de internet... ...que firmas 500 páginas legales, dices, das el TIC y dices, venga, pero que arranque el coche porque si no, esto no nos no vamos a mover. Bueno, muchas gracias especialmente a estos señores que tengo aquí, a estas personas que han colaborado, que han dado brillanteza a, a esta jornada, a la decimotercera. Muchas gracias a vosotros porque, claro, si no viniera aquí nadie, esto no tendría interés y, y no, no tendría continuidad. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Pedro y a, y a quien representa la Universidad Católica, que, que siempre contamos, no ya con su apoyo, sino bueno, con su colaboración, con su amistad, con, con mucho más, con, con planes, con ganas de hacer más cosas. En definitiva, lo único que queda es daros las gracias a todos y emplazaros para la siguiente vez, de la cual ya recibiréis pues información y, y temática, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos.